Para realizar la práctica se pide que se tengan todos los materiales, se dé un vistazo al video y realizar la práctica con seguridad en todo momento. Esta práctica, para medir el tiempo me basta un hilo y un tornillo, explica los requerimientos de un péndulo para medir un tiempo específico. Los materiales mínimos para realizar esta práctica son... Cuerda, una masa como llaves, un tornillo, un clavo, un yoyo, una regla o cinta métrica, un soporte. De estos materiales se recomienda lo siguiente. La cuerda que sea lo más delgada y lo más ligera posible, como un hilo. La masa se recomienda que sea una masa muy pequeña y muy densa, como el tornillo. Mientras más pequeña sea, más fácil va a ser una medición a futuro. Sin más por el momento, ¡comencemos! Amarra la masa a un extremo de la cuerda o el hilo. Cuelga del otro extremo el arreglo construido. Mide la longitud desde el punto donde cuelga hasta el final de la masa. A esta distancia se le considera el largo del péndulo. Mueve la masa a una distancia horizontal, es decir, abre el péndulo en una apertura apreciable. Suelta la masa sin empujarla ni jalarla para que siga el movimiento libremente. Toma el tiempo que le toma la masa en generar una oscilación, es decir, el tiempo que requiere en ir y regresar dentro de una vuelta completa. Para facilitarte, puedes seleccionar una cantidad de 10 o 20 oscilaciones o ciclos, mide el tiempo que le toma en realizar todas las oscilaciones por completo, al final, divide el tiempo requerido entre el número de oscilaciones. Este proceso reduce errores de medición. Escribe los resultados. Repite el experimento, pero varía una característica. La apertura del péndulo, la masa, el número de oscilaciones, el largo del péndulo, la cantidad de masa colgada. Compara la variación con la medición previa. Si es posible, apóyate usando una gráfica. Considera el eje X la variable que cambias y en el eje Y el tiempo por oscilación. Se recomienda variar tu propiedad con al menos 5 datos diferentes. Encontrarás una sorpresa en todas, excepto una de estas propiedades. ¿Qué ocurre en este experimento? Aquí es muy sencillo y consiste en un juego de dos fuerzas. La gravedad y la gravedad y la tensión del hilo. Al mover la masa del centro donde se mantiene en reposo, existe una fuerza resultante entre la tensión del hilo y la gravedad, que obliga a la masa a moverse hacia el centro. Mientras la masa se mueve hacia el centro, la tensión del hilo rota o cambia su dirección disminuyendo esta fuerza resultante. Cuando la masa está en el centro, la tensión del hilo y el peso son idénticos. Es decir, que la masa no sufre de ninguna fuerza resultante. En este punto la masa tiene una velocidad ganada por todo el proceso anterior. En pocas palabras, tiene inercia y continúa el movimiento de tal manera que se aleja del centro. Al alejarse del centro, crece una fuerza resultante que tiene dirección contraria al movimiento y va deteniendo a la masa hasta recorrer una distancia similar entre el punto de inicio y el centro. De aquí se repite el proceso generando este movimiento de ida y regreso consecutivamente. Este instrumento se le conoce como péndulo y si pusiste atención en tus anotaciones depende únicamente de una propiedad la cual nos ayuda a construir los famosos relojes de péndulo. ¿Cuál es esta propiedad indispensable para el péndulo? Con este experimento, ¿crees que puedas construir un péndulo que haga oscilación de, en un segundo? Si aprendiste algo o se te hizo interesante este experimento, te pido un like como apoyo a este canal o suscribirte para estar al pendiente de otros experimentos.